Buenas, estamos aquí en otro vídeo, hasta ahora hemos visto los casos de recurrencias lineales homogéneas que era un procedimiento bastante sistemático, es decir, tenía sus pasos definidos y simplemente nosotros los íbamos siguiendo pero ya vamos a ver las que son homogéneas, las no homogéneas, perdón que son un tipo de recurrencias un poquito especiales y que son un poquito más difíciles porque en estas necesitamos un poco más de darnos cuenta de algunas cosas no es un procedimiento tan sistemático ¿Cómo sabemos si es homogénea o no homogénea? Si os fijáis, hasta ahora, en la homogénea, siempre teníamos nuestra nuestro paso general de la recurrencia, siempre teníamos función de t elevado a, a n menos algo. Siempre aparecía t, t de n menos algo. En este caso, tenemos aquí un 1 suelto, ¿verdad?, que no acompaña ningún t de no sé qué. No es, no depende de nuestra, de nuestra de nuestros pasos anteriores. Por lo tanto, tenemos aquí un, una función de n, que, que nos dice... En nuestro, en nuestro caso, esta recurrencia es no homogénea. ¿Cómo se resuelve? Bueno, es bastante parecido. Lo primero que vamos a hacer es resolver nuestra ecuación, eh, nuestra recurrencia lineal, perdón, eh, homogénea. Es decir, vamos a obviar esta este fdn, vamos a obviar esta parte que no depende de nuestros casos anteriores y vamos a resolverla como hemos hecho hasta ahora. Es decir, nos fijamos en esta parte, obviamos el 1 y decimos, como ya sabemos, voy un poquito más rápido, sería r menos 2 igual a cero, ¿verdad? Entonces, tenemos que nuestra solución será R igual a 2. Voy un poquito mejor. R igual a 2. Pues no tenemos una única solución, que es 2. Por tanto, nuestra solución, y pongo aquí H para indicar que es de la parte homogénea, es decir, obviando F de N, será eh, una constante, alfa 1, por nuestra solución, elevado a N. Si fuera homogénea, hubiéramos terminado aquí, hallamos nuestras constantes con nuestras condiciones iniciales y ya está. Pero tenemos algo más que tenemos que añadir, tenemos que componer esta solución con algo más. En este caso, nosotros tenemos aquí algo, un polinomio, pero un polinomio muy sencillo, ¿verdad? Porque podríamos tener n cuadrado o 2 elevado a n, pero lo que tenemos aquí es 1, es decir, una constante. Es decir, un polinomio de grado 0. Por lo tanto, suponemos que la forma... De este eh, término, f de n es una constante. 1, 2, 4, 6, un número cualquiera, una constante. Entonces, suponiendo esto, que es una constante, y este es el paso que nosotros tenemos que decir, mmm, tenemos que dar nuestra imaginación, por decirlo así de alguna manera, porque, por ejemplo, si aquí en vez de 1 tuviéramos, yo que no sé, eh, más n cuadrado, nosotros tenemos que decir... Eso tiene una forma de polinomio de grado 2, ¿verdad? Entonces decimos que nuestro f de n, por ejemplo, tendría la siguiente forma. Sería un alfa por n cuadrado, eh, por n cuadrado más un beta por n más un gamma. Esa sería la solución de, como suponemos nosotros, que es nuestra, nuestra parte no homogénea. Entonces, como veis, tenemos que adivinar un poco y tener un poco de, ma de manejo con estas expresiones. Pero bueno, en nuestro caso es muy sencillito, porque tenemos una constante y vamos a ver que es muy sencillo. Entonces suponemos, y ponemos di particular, porque nos estamos refiriendo ya a, con esto, incluyendo esto, perdón, eh, nos, nos referimos a nuestro f de N, decimos que es una constante. Por lo tanto, ¿cómo procedemos ahora? Vamos a ver cuál es el valor de esta constante. Entonces, tenemos que t de N vale c, Por eso tenemos que c. Si tuviéramos un polinomio, tendríamos que considerar que tenemos t de n-1. Pues una constante en n-1 en n vale lo mismo, siempre una constante. De ahí viene el nombre. Por lo tanto, nuestra constante en n-1 es constante igual. Entonces, 2 por nuestra c. Vengo ver, aquí, n-1, es una tontería, no sirve para nada. 12 más lo que nos queda, más 1. Y aquí despejamos el valor de c. Tenemos c más 1 igual a 0 vale menos 1. Entonces ya sabemos que nuestra c vale menos uno. Hacemos una composición de las dos soluciones, entonces tenemos que nuestra solución general será nuestra constante alfa 1 por 2 elevado a n más nuestra solución particular de, nuestro, de la parte no homogénea, menos uno. Tenemos que esta es nuestra solución general, bastante sencilla en este caso. ¿Cómo procedemos ahora? Como sabemos ya, por aquí un poco para que sea más claro a nuestras condiciones iniciales y decimos que t de 1 es igual a alfa 1, 2 elevado a n, n1, 2. Y menos 1 elevado a 1 es una constante, una constante. Y t de 1 sabemos que vale 1. Por lo tanto, 1. Vemos que este menos 1 pasa sumando, 2 es igual a alfa 1, 2. Y decimos que alfa 1 es igual a 1. Por lo tanto, y me vengo aquí, nuestra solución será alfa 1 vale 1, por donde nos queda 2 elevado a n menos 1. Y veremos, si queréis podemos buscar un poco por ahí, que esta solución es la solución del problema de las torres de Hanoi. Lo escribo aquí si queréis, torres de Hanoi. Y hay un montón de literatura curiosa sobre esto. Dice que hay un sitio por ahí en el que hay unos hombres ahí moviendo, resolviendo este problema. Este problema, como sabemos, como podemos ver aquí ya, es exponencial, es decir, que pff, tardaría en completarse pff, un millón de años, pero un millón de años. Y dice la, la leyenda o lo que dice la literatura es que cuando esta gente termina de terminar ese, ese problema, ese problema es tan sencillo como que tenemos tres, tres torres, tenemos aquí una serie de, de piezas. Y tenemos que pasar todas estas piezas de esta torre a esta torre. Si veis un problema recursivo, porque las condiciones es que tenemos que mantener este orden, es decir, las piezas grandes debajo de las piezas pequeñas. O tanto, tenemos que pasar estas piezas aquí y estas allí, así. Tenemos que pasar usando esta torre en medio. Total, que el problema nos dice que cuando la gente se termine de resolver este problema, se acabará el fin del mundo. Pero cuando este problema se acabe... Es una locura, son un montón de años, por lo tanto todavía nos queda un montón de años por vivir. Pero bueno, recomiendo que veáis, esto de las torres de Canoy, Y entonces esa es la solución. Entonces como veis, es muy sencillo, solo que depende de lo rápido que nosotros seamos resolviendo esta, esta parte no homogénea. Espero que os haya gustado y que sigáis con la recurrencia dándole fuerte. Y si tenéis alguna duda, no tenéis más que preguntar en el foro, ¿vale? Nos vemos en impresión... recurrencias lineales, seguimos con lo homogéneo, pero vamos a explicar el otro caso. En el que nuestro, nuestra ecuación de recurrencia, cuando cogemos la ecuación característica, nos damos unos resultados que se repitan. Y eh, al repetirse no podemos actuar de la misma manera que con el vídeo de Adrián, porque las soluciones en su vídeo no se repetían y en este caso sí se repiten. Por tanto, la metodología va a ser la misma, pero eh, va a cambiar un pequeño matiz, que es lo que vamos a explicar en este vídeo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente...